Fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Bienvenidos al Cringe Paranormal Digo, Cringe, Paranormal ah, ah, ah, ah, ah. Voy a sacar una canción que se llama Cringe Paranormal para ti y para mí Ay, ay, ay, ay, ay. Ok, fantasmitas, ¿cómo están el día de hoy? Bueno Hoy estoy muy contenta, la verdad es que a veces como que no sé si a ustedes les pasa que un día están como uh, con las pilas al full y otros días así como que hasta abajo Bueno, pues hoy estoy hoy con las pilas hasta el full, hasta el cielo Pero bueno, básicamente hoy les traigo un video bien interesante porque a mí personalmente como ustedes saben y yo ya les he platicado Perdón, me quito el cabello porque quitan el micrófono y luego se escucha raro Que yo además de dedicarme al full a mi canal, o sea a los temas de miedo y demás a mí me encantan, a mí me apasionan. Entonces, pues, lejos de buscar siempre temas para hablar con ustedes, yo busco, o sea, en lo personal hago mi búsqueda privada, ver, y esta vez encontré cuatro casos en Facebook que yo dije dignos de contar en un video, los junté todos y es el caso que les traigo. Bueno, no es un caso, son cuatro casos como cortitos, individuales, porque yo considero que cuando tú subes, cuando tú compartes alguna experiencia en tus redes sociales, ya sea buena, mala, horrible, de miedo, lo que sea, es porque tú quieres como que las demás personas opinen o que vean o no sé. Pero bueno, el caso es que estos cuatro casos los compartieron en Facebook, yo los encontré y pues se los vengo a platicar el día de hoy. Están muy buenos. Personalmente a mí me causan como un poco más de impacto los casos que son como individuales. Es decir que cuando te pasa algo súper sobrenatural, súper súper paranormal, pero nunca te había pasado como que te causan más así de... Ok, pues aquí ¿qué pasó? y así les pasó a estas personas así que bueno, suscríbanse antes de comenzar, este canal paranormal se va a ser su favorito si no es que ya lo es y recuerden que ya abrí un nuevo canal secundario porque recuerden que el pasado me lo hackearon, entonces aquí arriba les va a estar apareciendo la pe pestañita o me pueden buscar simplemente como Marijo 2, así va a estar mi canal secundario y por favor por Instagram aquí van a estar apareciendo mis redes sociales eh, síganme por allá porque siempre les doy como extensión de los casos que ya hice, es decir, de que si encuentro cuentas raras en TikTok, por allá se los pongo, de qué otro caso por allá se los pongo y quiero que por favor me manden algún tema, algún video, algún chisme, algo así de lo que ustedes quieran que yo reaccione mientras hago mi primer video allá en mi canal secundario me lo pueden mandar por DM, por Instagram y pues bueno, sirve que me siguen, también tengo TikTok y pues bueno, ya sé, introducciones largas, lo siento, no lo puedo evitar y pues bueno, ahora sí, vámonos directo con este video Ok, así que vámonos con el primero. Este la verdad es que sí me impactó mucho. Fíjense, me he dado cuenta, este, yo estoy en varios grupos de, de así como que de, de paranormales, um, tanto en español como en inglés, pero me he dado cuenta que eh, son un poquito tóxicos los grupos que son paranormales pero que son en español o sea, no puedo entender yo por qué te metes a un grupo al que te vas a pasar burlándote de los temas de los que se trata el grupo esta persona me comentaron después que borró su publicación porque muchas personas empezaron a burlar de ella cosa que no pasa en los grupos en inglés en inglés como que sí tienen como más respeto y es así de que ¿no te parece? pues salte ¿te da risa? bueno salte ¿no crees? pues salte o sea, ¿cuál es el problema? nadie te tiene ahí a fuerza y les digo, esta persona antes de recibir la ayuda que estaba pidiendo, pues tuvo que borrar su publicación porque se burlaron de ella. Tapé sus datos y la foto del niño, pues por obvias razones, pero bueno, vamos, aquí va a estar apareciendo en su um, pantalla. Dice ella, porque era una mujer, amigos, por favor, ya no aguanto, necesito de su ayuda, necesito de un padre o un experto en sucesos paranormales. En mi casa siempre se escuchan cosas, pero nada fuera de lo normal. Esta madrugada, mi hijo de dos años le decía dormido a alguien, quítate. Me levanté y vi que tenía algo en su barbilla y al prender la luz era un beso de sangre. Lo revisé y no tiene ninguna mordida ni nada. Y al levantarme estaba la puerta de atrás de mi casa abierta. Estoy muy desesperada, por favor, es mi bebecito y tengo mucho miedo. Ayúdenme, ya no sé qué hacer. Y bueno, como ustedes pueden ver, este es un screenshot de alguien que lo subió a otro lado. Entonces, eh, se ven las fotos un poco incompletas, aunque se, casa, se alcanza perdón, a percibir muy bien. Están viendo la foto del bebé, la barbilla que le dieron como un beso, pues sí. O sea, bajito del labio, ¿no? Así como que tal cual en el labio de abajo. Y pues sí, está como marcado. Tú lo puedes ver. Como si fuera un pues sí, un labial Pero la toallita de al lado Que es donde lo limpiaron Si ustedes alguna vez han tenido algún raspón Alguna herida, saben que así se ve la sangre Así como que limpiada, así entre amarillo Rojizo, cafezoso eh, Y pues bueno Si ella se nota asustada y es la, no es la primera vez Muchas personas Yo leí esta publicación Y muchas personas le decían que uh, Generalmente así es como cuando una bruja Anda atrás de, de un bebé o de un niño pues, porque siempre están buscando como más a los niños, porque las almas puras y demás y demás, pero la verdad es que, que qué terror me imagino que no tiene perro ni nada y digo, aunque tuviera, eso no es forma de, de boca de perro, de gato, de algún animal, es como de una persona y dice que, bueno, o sea que la parte de atrás, la puerta de atrás de su casa estaba abierta. Me imagino que no era ningún ladrón, porque, pues digo, no se robó nada, no se, no se revuelve, ve ni nada. Simplemente, como que fue a hacer eso con el niño y se fue. Y de sangre, qué terror. Ok, este caso, miren, o sea, sí está raro, pero no sé a ustedes qué tanto impacto les cause. Muchas veces ya se ha oído y ya hemos hablado aquí en su canal, este, que eh, los animales también de repente aparecen cuando ya murieron, como que siguen con nosotros y demás y muchas personas han logrado captar en imágenes, en videos, así como que algún animal fantasma, vamos a ponerlo así Aquí esta persona dice que eh, tenía dos perros, obviamente uno de sus perros muere y pues es el otro perro que queda vivo pues, pues se queda tristecito, ¿verdad? Entonces que un día el perrito, el perrito que quedó vivo, pues eh, le tomó una foto y, y fíjense lo que se ve en la parte de, de atrás, o sea, se ve claramente el otro perro, porque el otro perro era como que de la misma de la misma raza del perro vivo Y véanlo, o sea, se ve que ahí anda y, y la persona así que, oigan, o sea, ustedes también ven eso, ¿verdad? También dice que ve como una cara, pero bueno, yo no percibo la cara, no sé si ustedes sí la perciban pero, pero como ven, ahí se ve perfecto que anda el espíritu del otro perrito, no sé. Me da como sentimiento y al, al mismo tiempo así como tristeza y... Pues sí, impacto, ¿no? De que ahí anda el espíritu de, del perro. Ok, los siguientes dos están un poquito más fuertes. Ok, aquí les va el siguiente. Dice la publicación. Mi esposo me contó la historia ayer muy temprano, así que no tenía muchos detalles claros y pues solamente, al principio yo vi esta publicación y solo agregó como que las fotos y después agregó lo demás dice mi esposo trabaja de noche en una escuela secundaria que se construyó en 1877 o sea súper vieja siempre me ha dicho que ha estado eh, embrujada y que ha visto y escuchado cosas raras pero pues ahora con las escuelas que están cerradas desde que empezó toda la pandemia del COVID las cosas han sido un poco más extrañas recientemente Anoche, cuando mi esposo comenzó su turno, sus nuevos compañeros de trabajo le dijeron que uno de los trabajadores de la construcción que estaba ahí esa noche se estaba volviendo loco porque dijo que alguien eh, le estaba susurrando su nombre al oído. A la mañana siguiente, uno de los otros colegas de mi esposo le mostró una foto del día anterior. Le dijo a mi esposo que seguía viendo algo en su visión periférica, así que tomó una foto de donde él eh, sentía que lo estaban viendo. Esta foto que les voy a poner es una biblioteca y eh, decía que si ustedes podían verlo. Bueno, miren, sí si, si está oscurita la foto. Se ve que no es de noche, o sea, ven la, o sea, está oscuro porque, bueno, están las luces apagadas, las luces artificiales, pero por la ventana se puede ver que hay luz. Y no necesitamos como que buscarle mucho porque se ve perfecto que ahí hay como un, un niño al fondo. Eh, se ve que o sea, se ve la cabeza perfecto y todo así, hasta creo creo que se le ven como las piernillas así colgando como si las tuviera las piernas así como que a los lados, como si estuviera abierto de piernas y tuviera las piernillas así eh, esa es como que o sea o sea, eh, la persona veía así como que de vista periférica es así como que lo que te queda alrededor, pero no precisamente lo estás viendo aquí enfrente sentía que desde ahí lo estaban viendo, toma esa foto y de ahí se ve cuando checa la foto, pues obviamente va y prende la luz y pues ya no hay nada, ¿verdad? Pero se ve claramente que ahí hay alguien sentado y como podemos ver en las fotos eh, ya con más luz, pues no hay nada que asemeje la silueta de un niño, mucho menos que esté ahí sentado y que lo esté viendo desde el fondo. ¡Qué terror! Y bueno, si la escuela fue construida desde los años 1800, pues creo que esto es bastante normal. ¿Ustedes qué creen? Ok, este último caso es como algo que yo he querido hacer desde hace ya tiempo, pero nunca me sale, nunca he podido yo captar algún evento paranormal que me ocurra, así tal cual en el momento, soy muy lenta como a ver, ¿dónde está mi celular? Ay, la cámara, Ay. y ya, ya se acabaron las cosas, ok. Entonces, lo mucho que he captado más o menos es como la puerta del cuarto abriéndose y cerrándose sola, o sea, literal abriéndose y cerrándose así como loca, eh, creo que lo subí a TikTok o por ahí. O en Instagram creo también, no me acuerdo. Pero bueno, el caso es que ella dice, estos son un par de casos que eh, realmente logré capturar. Hay muchos más que han sucedido, pero terminaron tan rápido. O fueron solo incidentes aislados que no tuve tiempo de agarrar mi teléfono. Pero no sube exactamente, Ah, se me van cinco videos de cómo cosas raras y cosas random se mueven en su casa, o sea, sí, random pues, pero no se están moviendo nada más porque sí, ¿qué fue eso? Vamos a ver los cinco videos que no subió, pero definitivamente esta persona tiene espíritus, o sea, sí o sí, así que adelante con estos videos. So I'm getting ready for bed finally and I see this shit right here moving on its own. Then when I look at it, it fucking stops. I swear it knows when people are watching but doesn't want anybody to speak. Ok, fantasmitas, ¿cómo vieron estos videos? ¿Cómo vieron estos casos aislados? Así les digo, nada tiene que ver uno con el otro, pero me gusta cuando encuentro este tipo de casos y eh, pues podemos ver... Como lo paranormal está en todos lados Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Lo siguiente que estoy preparando así tal cual Es como eh, fotos extrañas que yo he encontrado Ya tengo varias guardadas Pero todavía no lo suficientes para hacer un video um, Paranormales, ¿ok? Para que sigamos como que con esta evidencia Que está capturada en pues sí, en cámara, video y demás Espero que les haya gustado mucho este video Los quiero muchísimo Recuerden suscribirse para pues, ser más en nuestra comunidad Si tú es el primer video que veías o algo parecido Créeme que te va a gustar este canal Subo 5 o 4 videos a la semana Más algunos en TikTok Más cosas en historias de Instagram Y pues ahora mi canal secundario Donde me a hacer cosas no paranormales Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente Besitos, bye